Mayriam, te quería decirte que acabo de comprar una posesión más valiosa. Él es mi pájaro inofensivo. Es muy bueno para nosotras. Qué lindo pajarillo que quiere una galleta jajaja xdddd. No creo que lo quiera. Los pájaros no comen galletas. Solo comen madera. Piedra y cristal xddd Bloques de juego de Angry Birds Esto es lo que destruiría la ave Porque es lo más pendejo y estúpido que he oído No creo eso xdddd ¿De dónde salió esta cosa? ¿Y qué es? Parece ser un tutorial de cómo vacar presidentes Y de cómo asesinar pájaros Tenemos que atraparlo Me puede resultar muy útil Más tarde No puedo creer que cayeran Oh Pequeña palomita de color exótico, ahora que esto es la debería de asesinarte para romper la tensión, ya me tendrás harto. Te voy a enterrar con mi chuchilla para asesinarte, y te sacaré tu sangre y te voy a sacar las tripas. Me temo que no lo harás, este pájaro es de mi prima Susan. Ven aquí, aléjate de ese pájaro. Atrapala, debe de pagar y ser arrestada.